Bueno, bienvenidos y bienvenidas eh, y bienvenidos a otro eh, encuentro de wiki herramientas. Eh, estamos acá con Constanza de Wikimedia Argentina y, bueno, yo, Evelyn Heidel de Wikimedistas de Uruguay. Y en esta oportunidad eh, invitamos a Nicolás Caitán. Eh, él está a cargo de eh, la unidad de servicios digitales de la ANI, eh, si sí, no recuerdo mal el cargo. No, no, no, estoy, a, no estoy a cargo. Eh... Este, pertenezco a la unidad, pero, pero no estoy a cargo. Este, formo parte de la unidad y coordino algunos proyectos en la misma. Ahí está, perfecto. Eh, eh, mejor eh, la introducción eh, eh, por Nicolás. Y bueno, Nicolás nos va a estar hablando este, eh, un poco de las distintas opciones de eh, los servicios eh, de los repositorios digitales de la ANI. Eh, que incluye, obviamente, Silo y el portal Timbot, del que va a estar hablando un poquito ahora Nicolás. Pero eh, antes de que le dé la palabra a, a Nicolás, quizás recordar un poco, digamos, la importancia de este tema, ¿no? Porque muchas veces, eh, cuando damos talleres sobre cómo editar en Wikipedia, eh, cuando hablamos sobre Wikipedia y su importancia en distintos ámbitos, no hablamos tanto, o por ahí no nos detenemos tanto, de lo que es el corazón de Wikipedia, que son las referencias, ¿no? Las famosas fuentes fiables. Y este concepto de referencias y fuentes fiables viene mucho también del mundo académico, si se quiere, más eh, eh, profesional, eh, por, por expresarlo de alguna manera. Y, bueno, a veces eh, hay dificultades quizás para entender ese concepto que implican las referencias y también que, dónde encontrarlas, ¿no? Y esto no es solamente algo que le pasa a la gente que empieza a editar Wikipedia de manera voluntaria, sino que también son dificultades que a veces, no sé, personas que están cursando una maestría por ahí que no están necesariamente muy familiarizadas con el mundo bibliotecológico, tampoco tienen necesariamente mucha idea de qué, de qué son las referencias y dónde buscarlas y dónde encontrarlas. Eh, entonces, esta charla... Es una de muchas que podemos hacer sobre este tema porque obviamente va a estar un poco más enfocada quizás en el contexto de Uruguay, pero me imagino que también podemos pensar en, en otras instancias cómo encontrar fuentes en, en distintos contextos eh, buscando en distintos repositorios, ¿no? Porque esto es parte de la vida académica y de la vida quizás de las instituciones dedicadas a la divulgación y, y publicación científica. Eh, pero bueno, sin dar más vueltas, eh, le vamos a dar la palabra a Nicolás, y que espero que el video de Nicolás funcione bien, porque por lo menos para mí está ahí como pixelándose un poquito, este, pero eh, vamos a ver cómo, cómo funciona. Yo las la veo bien y, y me veo bien, pero viste que hace esto varía. Bueno. No sé si eh, arran arranco con la presentación. Bueno, sí, sigue. Vale. Eh, primero, agradecer la invitación este, a participar de este ciclo de la campaña eh, que organizó, bueno, acá en este caso Wikimedia Uruguay. Este, y nosotros ya tuvimos eh, una charla la vez pasada sobre enfocada sobre todo con el tema de, de repositorios de acceso abierto, de, de, de silo, este, cómo hacer para, para identificar, la, digamos, lo que es la producción nacional eh, uruguaya. Y, pero está, está un poquito más enfocada, bueno, a fuentes en general, ¿no? Como, como, como decía Evelyn, eh, toda enciclopedia de alguna manera tiene que estar referenciada en fuentes fiables. Este, y, y bueno, la idea es un poco compartir con, con ustedes este, esta fuente, que es el, el, el portal Timbó, Timbó Foco, como se, se, eh, se conoce actualmente. Que, y comentarles un poco qué es lo que pueden encontrar ahí, eh, cuál es un poco el espíritu de, del portal y, y, y, y nada, que, que les sea de utilidad para para la edición de, de Wikipedia. Eh, el objetivo de, bueno, de Foco es un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de la ANI acá en Uruguay, este, que es un, la agencia que se encarga de ejecutar parte, gran parte del presupuesto en ciencia, tecnología e innovación. La ANI tiene varios programas e eh, instrumentos, algunos destinados más al apoyo de la investigación propiamente dicho, tanto básica como aplicada. Y después hay una serie de, de apoyos, eh, eh, que tienen que ver eh, con creación de infraestructuras, diferentes infraestructuras para que se pueda desarrollar la actividad científica a nivel nacional de Timbó. Es un, una de estas infraestructuras y lo que hace, bueno, es eh, poner a disposición de todos los uruguayos, eh, sean académicos, científicos o no, eh, porque también puede ser la población en general, y eso tiene que ver con, un poco con la parte de democratizar el, el acceso al conocimiento, pero pone a disposición a todos los uruguayos y los residentes en Uruguay, o sea que no tiene por qué necesariamente ser un, un uruguayo, uno puede estar, digamos, ubicado físicamente en el Uruguay sin ser uruguayo y acceder a los contenidos, Timbó da acceso a eh, un conjunto de, de recursos de información científica y tecnológica, ¿no? Este, básicamente literatura, estamos hablando de una colección importante de revistas, este... Libros, una colección muy importante de, de, de libros científicos y algunas bases de datos más de corte referencial o analítico que también pueden acceder a través del de portal. Pero básicamente, a lo que se accede es a eso, ¿no? Es una referencia de, de un libro, un acta de conferencia, un, un libro y un documento, digamos. Y este, pero, pero un poco es eso, ¿no? O sea, la ANI lo que hace es... Eh, Acuerdos con, con, con grandes editoriales, negocia de manera centralizada, que fue una estrategia que, que fue efectiva a nivel nacional y da acceso, digamos, amplio a, a todo el sistema científico y a toda la población o los que están eventualmente residiendo en el Uruguay a, estas, a, esta, a estos recursos de información científica. Para, para acceder a Timbó es muy sencillo, lo único que se requiere es conexión a internet, este, que bueno, en Uruguay es bastante, bastante extendida la conectividad, pero ese digamos, es el único requisito técnico de infraestructura. Y lo otro que, que se requiere es, este, es tener un usuario registrado. ¿no? O sea, y el usuario tiene que estar ubicado digamos este, eh, en el territorio nacional o a través de una IP nacional, digamos un, este, de una conexión eh, uruguaya, digamos, de alguna manera. Este, para los que no están registrados, se registran... El, es un registro sencillo, de, de, completo en los campos, nombre, apellido, correo electrónico para confirmar la cuenta. Y ahí ya están habilitados para, bueno, hacer las búsquedas y descargar los textos completos de los artículos o las referencias de, de, de lo que hayan encontrado. El buscador un poco se ve así. Este, azul es un buscador, es la página del azul. A veces, este, hemos tenido una queja con el tema de color, pero es bien sencillito, este, es un un box de, de búsqueda, ahí ya el, el sistema le dice qué es lo que pueden hacer eh, el sistema de alguna manera privilegia eh, la búsqueda por identificadores únicos eh, esto en el sentido de que eso es, está bastante extendido hoy por hoy la otra vuelta, en la, otra, la charla anterior veíamos que, que, que hay una herramienta dentro de, de, de Wikipedia que permite también la inclusión de, de identificadores únicos, entonces el sistema un poco de alguna manera trata de trató en la última versión, digamos, el sistema de ayornarse en ese sentido. Hoy, eh, generalmente, todos los artículos científicos y muchos libros científicos tienen DOI, o, o, o adjudicado un DOI, entonces, es una forma rápida de buscar. Si uno pone ese identificador único en el buscador, automáticamente el sistema eh, trata de, de ubicarlo... Eh, Directamente, digamos, de una manera, no es como una idea directa. Lo mismo pasa con, con otros identificadores únicos como las URL. Funciona, si uno pega una, una URL de un artículo científico, el sistema lo que hace es ver si tiene acceso al texto completo. Este es, es un poco lo, lo que hace, chequea las colecciones de suscripción a las cuales está eh, conectado y a las de acceso abierto y, y le da, digamos, el, el, el, el camino eh, directo a, a ese artículo. También utiliza la búsqueda por ICDN, que también es un identificador único, y después ya después el título, que puede llegar a ser un, considerado un identificador único, pero ahí ya entramos con, con pueden haber ya, eh, eh, obtenerse resultados múltiples, digamos, porque un título puede variar y ahí puede empezar a jugar el tema de, de los operadores booleanos, pero básicamente si uno pone un título y, y lo encuentra el macheo perfecto, lo, lo va a recuperar también directo. Y después ya empiezan las búsquedas más este, temáticas o por palabras clave que también ellas pueden arrojar eh, eh, resultados múltiples. Entonces, en principio eso, ¿no? El, el, el sistema privilegia esto porque es un, un, una forma, una estrategia de búsqueda actual por, por parte de muchos usuarios y algo extendido. Y, y después las, eh, las búsquedas clásicas que uno puede hacer en, en, en cualquier buscador. Esto que ven ahí, que es, no, no, se, no, se, no se lee mucho Ese, lo que hay. Es, por... es un poco un, un dibujo medio eh, difícil, ¿no? De... Sí, pero me, me gusta, lo, lo, lo empecé a usar porque eh, es, un, es el conjunto de decisiones que toma el buscador antes de entregar los resultados. ¿Y por qué lo pongo? Porque tiene que ver con esto que, que, que, que está ahí, ¿no? Que es la integración de tecnologías. En, en realidad, lo, uno ve el buscador azul y no, es una caja negra, no sabe mucho lo que hay abajo. Pero, pero re, en realidad lo que está pasando es todo esto. Y, y nada, se privilegia y se, se integran tecnologías abiertas y cerradas, ¿no? O sea, todo lo que la ANI suscribe, digamos, que, digamos, todo lo que... Vendiendo esa tecnología cerrada, y todo lo que tiene que ver con acceso abierto están integrados en ese buscador azul, digamos de alguna manera. y El sistema toma un conjunto de decisiones a la hora de entregarle los, los resultados al usuario, que nosotros, hace tiempo venimos diciendo esto, a nosotros en realidad, este, nos interesa que el usuario llegue a la información más relevante, y tratamos de ser neutrales a la hora de privilegiar eh, si es acceso abierto o de suscripción. Pero sí lo que le damos es la opción al usuario. Lo que son lo tenés muchas opciones de buscar. Querés buscar por identificador, único podés. Querés buscar por tema, podés. Querés ir directamente a la colección, saltearte todo el buscador y ir a la, la interfase del editor, podés. O sea, podés hacer muchas cosas a través de foco. Y eso tiene que ver con la flexibilidad que le queremos dar al usuario a la hora de buscar. Y esto tiene que ver también porque tenés que privilegiar múltiples, digamos, prácticas de, de, de búsqueda, digamos. Porque hay... Va a depender mucho, eh, depende mucho de la disciplina y, y, y también hasta de, de temas pers eh, personales o de preferencias personales, digamos, de, de la gente, de los buscadores. Entonces, si bien hace todo esto el sistema, lo que, lo que quería destacar es esto, ¿no? Que, es, que está integrado, ¿no? Que, o sea, que para el usuario, eh, todas estas tecnologías y, y se integran en, en, en, a un mismo nivel. Lo que hace Timbó es... A través de integración de tecnologías, ¿no? Que lo hace, bueno, a través de, las, de diferentes API. Este, e integra también recursos. Entonces, lo que hace es... Toma decisiones muy rápido y que le dan recursos al usuario, tanto de acceso abierto como de suscripción. Y ahí lo que tenemos es un poco las, las fuentes, ¿no? O sea, para lo que es todo eh, acceso abierto y, y búsquedas por, por identificadores, uno únicos utilizamos lo que es... Este, la API Unpayable, que es un, este, una base de datos eh, mundial muy utilizada este, y extendida como fuente para todo lo que es acceso abierto. Eh, la base, el API de DOI, del sistema DOI, también lo utilizamos. Este, utilizamos el EDS. Esa es una solución, digamos, eh, comercial. Que esto nos permite integrar todos los recursos de suscripción a, a la misma interfase. Nosotros le decimos el EDS de Timbó de alguna manera. También a través del EDS integramos recursos de acceso abierto, pero ya te digo, a través de esta, de, de esta eh, solución comercial. Y también lo otro que hacemos es integrar Silo, que es el, el Sistema Nacional de Repositorios de Acceso Abierto. Entonces, de un único punto, uno está recuperando este, de todas estas fuentes, recursos de acceso abierto y recursos de suscripción. Esto. Veces, eh, perdón, sucede que le da la, la opción al usuario, le dice, mira esto que estás buscando están sus dos versiones. Es la, eh, de, de, la versión de registro, digamos, del editor, y es la versión de acceso abierto. Entonces le damos la opción de que el usuario pueda, de alguna manera, decir qué es lo que quiere consumir. Sí, decime. No, perdón que te interrumpa, eh, Nicolás, pero no, también no, no. esto está... Me parece que está buenísimo porque yo creo que conecta mucho con el tema de Wikipedia Library porque me imagino que hay algo de esa arquitectura que debe estar funcionando de manera muy similar. Ahora después lo, lo vamos a ver. Pero también, eh, perdón por esta pre pregunta, pero eh, eh, nos preguntaron, realmente les gustó ese gráfico que presentaste de, de, de procesos y sí. alguien preguntaba qué herramienta utilizaste para, para crearlo, el gráfico ese. Ah, la herramienta. Está buena la herramienta. Si yo no la, eh, a ver si no, Creo que la tengo por acá. ¿Se ve mi pantalla o no? Eh, no, se ve solamente lo que compartiste, ah, digamos, de la pantalla no, porque, ahora. Porque la, voy a, la voy a buscar acá que la tengo. Ya, ya les digo. Si la puedo encontrar ahí. Acá. Eh, está buena la herramienta, sí. Eh, creo que <risas> obviamente hay una versión free, pero se llama miró.com. miro así como suena. Eh, como Benísimo. el pintor, ¿no? Sí, miró. Eh, sí, con, con O directamente. Me este, eh, voy, sí, eh. voy a compartir el enlace, así ya lo pueden compartir. Es esto. Este, sí, la herramienta, a mí también me, eh, La herramienta la, la, la utilizó el, eh, yo, eh, el equipo técnico, digamos, eh, de desarrolladores. Y la otra vuelta justo la, la estuvimos revisando porque estábamos revisando a, a algunas partes de, del proceso. Y la verdad que a mí también me gustó la herramienta. Está muy buena. Este, pero sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, eh, ahí, ahí mandé el, el enlace. No sé si, lo, si llegó. Y sí, este, sí, sí. Ya, ya lo compartimos. ¿eh? Dale, impecable. Este, buenísimo. Este, y básica, básicamente es, es eso lo que estimó. Esa es este, la URL del, del portal. Este, y, y nada... Eh, si quieren, puedo mostrar un poco el, el, el portal online. Sí, dale. Y también está bueno como contar que, bueno, obviamente eh, quienes tienen cédula uruguaya o documento uruguayo pueden acceder, pero también si hay alguien extranjero que está en, en Uruguay. Sí, ¿se puede, registrar, eh? se puede registrar con el pasaporte o también con, con el documento, digamos, del DNI, digamos, de este extranjero. Este mientras estén en Uruguay lo pueden usar sin limitaciones, digamos. Y eso a mí me parece como algo súper destacable, ¿no? Porque es como una política de democratización de la información muy, muy interesante, ¿no? Porque uno normalmente pensaría, bueno, para los ciudadanos o, o los residentes, como bien, pero esto, esta idea de extender el acceso eh, también a cualquier persona que esté en el territorio nacional me parece como una gran política, ¿no? Sí, eso es un caso bastante particular y, bueno, tiene que ver también con... con con las particularidades que tiene el Uruguay. Yo digo que es un país relativamente pequeño y, y, y, bueno, los números nuestros son más bien pequeños. Entonces, eh, cuando nosotros planteamos esto, eh, antes Timbó se accedía como, como generalmente se accede a este tipo de recursos, que es a través de, de las IP institucionales. ¿no? Entonces, uno tenía que estar ubicado en la red de la universidad o, o, o, de, o del instituto de investigación al, al que tiene acceso. Es básicamente, ese modelo... Eh, mediante cuál funcionan estas iniciativas en otros países de la región o en otros lados, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, nosotros logramos conocer las editoriales de que nos permitieran abrir el acceso a nivel nacional. De hecho, fue una de las primeras licencias de acceso nacional que le decimos nosotros a, a este tipo de recursos. Eh, y básicamente lo que permite justamente es esto, de que la información científica, que si bien sigue siendo utilizada intensivamente por, por el sistema científico, llegue a otros actores, de, de, digamos, a nivel nacional, que puede ser desde un adolescente interesado en ciencia que quiera leer un artículo de Nature, lo tiene ahí a disposición, un productor que quiera hacer un prototipo de lo que sea, puede también mm. acceder a esta información, una empresa, una pyme. Entonces, como la ANI también tiene ese carácter de, bueno, no solo la investigación, sino una innovación, eh, de alguna manera esto permite que... que la apropiación social del conocimiento científico, ¿no? que es un poco eh, eh, la raíz del timbón, ¿no? que el conocimiento científico se ha, se ha apropiado por, no solo por el sistema, sino por, por la sociedad, y tiene que ver con eso una política de democratización del, del conocimiento científico. ¿no? Les voy a mostrar un poquito el, el, el portal, eh, voy a compartir mi pantalla... <coughs> La otra pantalla no, creo. Porque ahí salió la, de la pantalla. Ah, a ver. No. Pestaña, voy a compartir una pestaña en Chrome y aquí. Claro, sí. Quizás por ahí una ventana va a ser más fácil. Así, de esa manera, si querés navegar entre ventanas, eh, es más fácil. Sí. Voy a compartir ahí. Ahí aparece. La veo, le pasa ahí. No. Eh, no no porque está no está último este eh, a mí me da como que no estás compartiendo todavía tu pantalla en compartir sí compartir pantalla sí a ver ahí <ríe> ahí sí Uh. La Matrix. Ahí la, la Matrix ¿Ahí se ve el timbó? No, no, ahí, ahí se, se, ve se, ve se, ve se ve el escuchar. Ahí no, para, porque capaz que compartiste la pestaña de StreamShare, para que te saco y te dejo volver a compartir. Ahí va. Hay que lo abre en otra vez. En, en, en, me... en otra ventana quizás te conviene abrirlo. Ah, pues en cierto. vez de en otra pestaña. Ah, sí, lo tengo abierto en otra ventana, sí. Ah. Ahí. Eh, y ahí eh, alguien pregunta, ¿el hecho de que haya que registrarse implica una trazabilidad de quién busca? Bueno, sí, imagino que sí, porque si no también es como imposible garantizar el acceso, ¿no? Este, no, en realidad, no, no, no, no. lo único que, que, en realidad, sí, es, un es lo, el, el, lo que se, se pide nomás que es un, un usuario registrado. O sea, y porque eso permite de alguna manera eh, asegurarle la, a la editorial que, que, hay, que, que respetamos esta, re, esta restricción contractual de que sea un, un usuario ubicado en el territorio nacional. Pero la realidad es que nos, eh, nosotros no... no hay un tema también de protección de datos personales que, que, que, que bueno hay una legislación a nivel nacional que obviamente nosotros respetamos todo eso ahí de, de, de, o sea, esa, esa, tampoco hay nosotros no, no, no nos fijamos en lo que busca la gente digo, o sea no, hay, no hay, respetamos esas, esas cuestiones de privacidad que tienen que ver con la protección de que son datos personales y todo todo eso no este Básicamente es esto, pero, pero no, hay traza, no hay trazabilidad más allá de, de ver que, de, de que la persona está registrada, digamos. Ese, ese vendría a ser el, el objetivo del, del usuario. Que básicamente claro. lo, que, lo que se pide eh, cuando se accede a estos recursos, que muchas veces están protegidos por, por, por, por, por derechos de autor o lo que sea, no los de acceso abierto, obviamente, uno ahí tiene diferentes posibilidades de, de, de, de usos y, y, y reusos, eh, todos cubiertos bajo las licencias que, que todos conocemos, pero bueno, cuando hay, se habla de, de recursos más de, de tradicionales o, o que bajan por el modelo de suscripción, de alguna manera eh, eh, se tienen que asegurar algunas garantías para, para, para acceder a los mismos. ¿no? Sí. Eh, yo, de hecho, sabes qué, Nico? Ahí abrí el, mi, el, el Timbo, si querés, lo, podemos, lo puedo ir mostrando yo. Dale, lo vos, Dale, sí, sí. sí. Eh, bueno, vos, ahí yo... Bueno, te... vos, vos ya estás logueada ahí. Este... Sí, sí, yo ya me logueé porque tengo... Ah. Lo que, lo, vos, ahí, ahí en los tres puntitos, que es el único menú, viste que está ahí al lado del perfil, este, vos, ahí en colecciones, anda ahí, y ahí lo que van a ver son eh, las colecciones internacionales, que nosotros son las que, bueno, que la ANI suscribe, digamos, de alguna manera eh, a nivel nacional y las que no se podrían acceder eh, si no fuera... Por, por el pago que hace la ANI, que son, bueno, las, las que aparecen primero, después aparecen algunos recursos de acceso abierto, hasta, hasta digamos, hasta Springer Link son todas de, de pago. Y después aparece DOA, DOA, la referencia, todas esas son, digamos, de acceso abierto. Ahí lo que, lo que tenemos es, es un acceso muy amplio en, en, en tres de los, de los editores más importantes a nivel científico, ¿no? que es eh, Science Direct, que es la base de datos del Sevier, Springer Link, que es la base de datos de Springer, y Sage, que es la base de datos de, de Sage Publishing. Esos son tres de los cinco grupos más grandes que hay ¿no? este, a nivel de edición científica, y en, en los dos más grandes, que son Science Direct y Springer Link, tenemos una cobertura muy amplia porque accedemos a toda la colección Freedom Collection de, de, de revistas. Y todo el archivo histórico, ¿no? que ahí lo que estamos hablando es que se accede a, a, desde el número uno de la revista. Estamos hablando que para algunos casos son revistas que arrancaron a, en el 1900, 1800 y algo, yo qué sé, por ejemplo, si uno entra a The Lancet, que es una revista que se conoce todo el mundo, se hizo muy famosa ahora la pandemia porque había mucha cosa de, de COVID que se publicaba en The Lancet, el acceso que tenemos nosotros a The Lancet es la actualidad, y cuando decimos la actualidad, es el artículo que va a ser publicado impreso en el 2023. Esto sí ahí sí podemos planificar. O sea, podemos planificar. No planificar. pero sabemos que va a ser publicado impreso en el 2023. Capaz que antes explota todo pero no, sí, no se publica, pero sí. Es, fue aceptado y, y tiene adjudicada una fecha de publicación impreso, que vendría a ser lo último, pero accedemos al número uno. Eso es muy importante también, porque tenés todo, la, todo digamos, el el background, ¿no? histórico de uno en ciencia tiene que mirar lo que está pasando, pero muchas veces tiene que ir atrás, hacia atrás también, ¿no? este, Sí, y además a mí también, uy, perdón. No, no, tranqui, tranqui. No, a mí también lo que me parece que está buenísimo es que tienen las actas de la IEEE, -E -E, ¿no? Que sí. esa, esa es bastante difícil de acceder, porque digamos bueno. que las de Science Direct y Springer Link, bueno, uno las puede encontrar en ciertos sí, lugares, digamos, pero la IEEE es bastante difícil, yo no sé, no sé tanto el, el, el archivo, ¿no? Porque generalmente lo que el archivo eh, es importante. Nosotros tenemos los dos archivos, tenemos el de, el de, que son los dos archivos más grandes que hay en ciencia, el de Science Direct y el de Springer Link. Los dos, los tenemos los dos. Y en el caso de IEEE, la cobertura, digamos, es casi un 99% porque se accede a todos los journals de IEEE, todos los, los journals y magazines que le dicen ellos, también desde el número uno de la fecha, a todas las actas de conferencia, también desde, la, desde que se inició la conferencia hasta la última conferencia, y a toda la parte de estándares, ¿no? La parte de estandarización, e, IEEE es un organismo de estandarización también y todo lo que es, bueno, yo qué sé, las normas técnicas que rigen eh, la ingeniería eléctrica y electrónica, yo qué sé, desde la norma esta de la Wi-Fi, este, no sé, de los de diferentes normas técnicas, se acceden todas el esta, el, los, en, en sus diferentes estatus, ¿no? Lo que es el borrador, eh, el, la, la, no, la norma antigua, porque vos en algún lado tenés que aplicar una norma anterior, no podés aplicar la última porque no, no está la tecnología, no sé, cosas de esas. Pero, por ejemplo, en el caso de las actas que decís vos, ahí encontrarás, yo qué sé, los artículos de, de Marconi y el de la o sea, los primeros que arrancaron con todo esto, ¿no? Entonces, el artículo también es importante. Está bueno lo último que siempre está y está ahí, pero, pero la, es, es tener el archivo. Y después tenemos, bueno, base de datos como Jstor que está más orientada a la parte eh, de ciencias sociales y humanidades, también que son eh, revistas muy buenas, muy prestigiosas, todo lo que es este, prensa universitaria, sobre todo, este, yo sé, la, la, la prensa de Cambridge, de Harvard, de, de todas universidades sistema de universidades, digamos, del primer mundo, americanas o europeas. Todas están ahí en acceso ahí en, en, en j -Store. Y después lo que decíamos ahí, las que mostramos son las que están, las la fuentes, digamos, de acceso abierto, que de alguna, o sea, de alguna manera están integradas. O a través de eh, la, la API de Unpaywall, este, o a través de eh, diferentes índices que están integrados en el, en el, en el Discovery de, de Timbo, ¿no? Que puede ser, eh, que esté integrado directamente el DOA, el, el, el, el DOA, que es de, de libros revistas que también son recogidas, este, como todos los que es el, el portfolio de Hindawi, de Frontiers, este, de Open Humanity Press, todas esas están recogidas en los índices, entonces aparecen todas ahí. Y por último, las nacionales son las Silo, que también este, rec se recogen los resultados, digamos, de, en, en las búsquedas que pueden hacer en, en, en el buscador principal. Este, entonces, digamos, si bien quedan algunas brechas porque es imposible cubrir toda la sala de conocimiento, este, el carácter de los recursos que están incluidos son de carácter multidisciplinario, entonces hay una cobertura bien amplia a nivel disciplinar de, en todo el espectro. Nos, una, nosotros a veces decíamos en las presentaciones, uno en Timbón encuentra desde artes escénicas hasta biotecnología, y realmente es así, porque vos, si vos vas a una base de datos como JSTOR vas a encontrar, yo qué sé, desde estudios de religión, estudios clásicos, teatro, danza, y si vas a una base de datos como Science Direct, vas a encontrar biología celular, yo qué sé, energías renovables, todo el espectro, digamos. Entonces, es una fuente que a nivel nacional, es, es, es, por lo menos tiene que estar en el radar. Ay, mira, ahí estoy viendo algo súper interesante, ¿no? No sí. sé si se ven en la pantalla, pero dice que, me está avisando que Sotero ya detectó que estoy accediendo a JSTOR a través de un proxy, ¿no? Y me dice sí. que si quiero automáticamente redirigir todos los eh, requerimientos claro. futuros a través del, del proxy. Claro, es ese es el proxy de Timbo que lo que hace es, de alguna manera es validar tu acceso a, a, a, a JSTOR porque viste que ahí cuando vos estás en JSTOR te dice acceso provisto por Ani. sí. Sí. Si, si, el, el registro del usuario lo que hace es que tu acceso sea a través del proxy, digamos. Este, esa página de JSTOR, si vos vas a jstor.org, es la misma página, nada más que cuando busques vas a encontrar la referencia, pero cuando veas el texto completo te va a decir, no sé, eh, logueate con, con algo, o en el caso de algunas bases a todo, pagá un pay per view, lo que sea, ¿no? No, pero interesante lo de Sotero, me parece también, ¿no? Como que ya me diga Muy que bien. me dé el acceso directamente vía el proxy. Ahora vamos a probar en la Wikipedia Library a ver si Sotero lo está levantando o no, porque esto es algo para decir también, ¿no? Ver, yo no tenía ni idea de lo que lo levantaba, la verdad. Yo no, yo no uso Sotero, pero, pero no tenía ni idea que lo levantaba. Está bueno si No, es bueno, un... aquí... Uy, perdón. No, y además nosotros en realidad también, o sea, insistimos mucho sobre Sotero porque hemos charlado ya algunas veces sobre Sotero. En, en, en, claro, la, en el video de la vez pasada hablamos de Sotero mucho, este, eh, con Diego de la Era, que, que fue que, bueno, presentó lo de Web2Cit porque, claro, Wikipedia, eh, en, como en detrás de escena, eh, levanta las citas, eh, los traductores de Sotero para bueno. poder ofrecer eh, la, las citas automáticas, digamos, ¿no? Entonces, es que bueno, era. y uno... ¿Eh? Está, integ está integrado ya ahí a Wikipedia. Claro, vía una herramienta que se llama Citoid, este Pero sí, eh, esa herramienta como toma los, los, los traductores de Sotero. Entonces, si hay algo que está levantando bien Sotero, ya lo levanta bien ahí. Este, pero bueno, eh, perdón, por el desvío. Está bueno, bueno, a mí me, me interesa, porque esto yo no tenía ni idea, y te digo como yo no soy usuario de Sotero, pero está buenísimo que reconozca el Proxy ya. Este, me parece excelente. Sí, bueno, básicamente, bueno, partí con ustedes. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. No, a mí me parece buenísimo y además, o sea, yo también quería que vinieras acá como comentar esto porque yo creo que esto es como una especie de lujazo que tiene eh, Uruguay que hay que destacar muchísimo, ¿no? O sea, esta política de eh, ofrecer a toda la ciudadanía acceso irrestricto a, a, a, Bueno, a la ciudadanía y más, en realidad, ¿no? A cualquier persona que esté en el territorio nacional. Ofrecer esto, y lo digo también porque digo, tenemos muchos conocidos y conocidas en, en distintas universidades a lo largo de América Latina. Que, claro, o sea, sabemos que desgraciadamente la situación de las universidades es bastante eh, precaria a veces y quizás no tienen ni siquiera posibilidades de estar todas las personas en el mismo instituto. Y, y ese requerimiento de tenés que estar localizado físicamente en el instituto, tal, eh, limita un montón, ¿no? Y entonces a mí esta política me parece como súper destacable. Eh, y, y, y bueno, increíble desde la perspectiva de, de que, no solamente se, primero porque extiende el acceso, no solamente tenés que ser un investigador, o sea, no tenés que ser un investigador una investigadora para acceder, y, sino que además, bueno, tampoco tenés que estar en una institución de investigación para hacerlo, ¿no? Y eso para los wikipedistas, para las, los periodistas, y digo, todo otro montón de gente que necesita acceder a conocimiento científico, pero que no necesariamente está en la academia, Sí. Pa, es fundamental, ¿no? Sí. o sea No, es, es así, es así, es así. Este, sí, la verdad que, bueno, yo tengo la suerte de coordinar el proyecto este hace unos cuantos años, pero la verdad que soy usuario del proyecto desde antes de, de, de, bueno, de coordinarlo. Y, y sí, es, es así como decís vos, digo, este, es una situación bastante particular y, este, y nada... Hoy por hoy sucede que, que muchas veces viene gente afuera y no sepa qué nivel de acceso que tiene, yo qué sé, viste. No, no solo digo, de, de lugares con sistemas, o que uno supondría que tienen sistemas más robustos, este, pero no. Este, por suerte, hace ya unos cuantos años que está eh, operativo y se ha mantenido la colección estable, digamos, eh, eh, y con algunos movimientos. A veces, pero pero el core del timbó ha estado bastante estable. Y, y nada, sabemos que hay, hay otros recursos y hay brechas, pero bueno. Este, es un paso es. gigante. Eh, sí, sí. La, la verdad es que, o sea, yo no, no paro de pensar lo importante ¿no? de, de, de poner eh, la, la creación del conocimiento a disposición de la sociedad en, en, en, en su totalidad. Lo, lo cual me parece algo hermoso. Y sobre todo, trabajando mucho con, con, con grupos de científicos y científicas eh, la dificultad que tienen ellos mismos para acceder a otras investigaciones que tienen impacto directo en sus propias investigaciones o mismo las publicaciones de ellos y ellas que eh, de, ni ellos ni ellas pueden acceder sin tener que después pagar nuevamente por, por, por esos accesos de esas revistas, así que la verdad es eh, nada, una iniciativa increíble y, y los felicito desde ya eh, por, nada, por esta política de democratización. Muchas gracias. Bueno, y yo ahora voy a pasar a presentar un poco el tema de Wikipedia Library, ¿no? Que me parece que es como, está en el mismo rango de, de, de democratizar el acceso con otro eh, sabor, ¿no? Por decirle de alguna manera. Eh, esta es la, la, la página principal de, de la biblioteca de Wikipedia. Eh, que, bueno, por suerte ahora está traducida, porque hasta hace unos, unos meses creo que no estaba traducida. Este... Pero bueno, esto fue un desarrollo que creo yo llevó muchos años y me parece que ahí está bueno también como destacarlo también, que me imagino que en Timbó debe haber sido similar, ¿no? Eh, de ne negociar a pulso ahí con, con las eh, publicaciones científicas el acceso, ¿no? Este programa empezó primero siendo un piloto bastante chiquito, dando acceso a algunas bases de datos y hoy por hoy la biblioteca de Wikipedia está abierta eh, a cualquier editor o editora de Wikipedia que, que quiera acceder. Hay que cumplir algunas condiciones que ahora las voy a comentar, pero la idea es que, bueno, imagino que en el backend de la biblioteca de Wikipedia debe funcionar de una manera muy similar a lo que comentaba Nicolás del de Timbo, ¿no? Este, porque en esta biblioteca eh, uno puede acceder a eh, recursos que están en acceso abierto y también a recursos que están eh, detrás de un paywall. Y acá sería interesante, quizás lo dejo ahí como nota para que nosotras investiguemos después, Coti, el tema de cómo poder hacer para, para decir eh, de, bueno, que queremos eh, eh, que haya otras bases de datos, como por ejemplo integrar al silo, que es el, de, el harvester que comentaba Nicolás eh, de Uruguay, o ver cómo se puede hacer para eh, mejorar el acceso a, a los eh, a los buscadores eh, o metabuscadores de América Latina, ¿no? Este, porque si esos están en acceso abierto, en realidad se supone que deberían estar en la Wikipedia library, pero bueno, ahí no tengo mucha idea. Y sí. También la importancia cómo... de, de poner a disposición conocimientos generados desde um, nuestros territorios, ¿no? Eso creo que va a ser algo eh, interesante para... Sí, habría, habría que ver, eso es una duda que me, me surgió ahora, digamos, pensando en estas cosas, digo, mmm, no sé qué tan bien representado está América Latina, pero bueno, lo podemos ver. Eh, bueno, y ahí es bastante simple, el, el link eh, para ingresar es eh, wikipedialibrary.wmflabs.org, y si no directamente, si buscan la biblioteca de Wikipedia, les tiene que aparecer ya la página en Meta. Esta es la interfaz principal de, de Wikipedia Library, yo no sé si es que no está traducida todavía o es que mi navegador está reconociéndome como en inglés, pero bueno, no importa. Y obviamente el criterio, y esto es como el gran cambio que hubo en, en el último tiempo, ¿no? el, eh, Anteriormente, eh, uno si quería tener acceso a la, a la biblioteca de Wikipedia, tenía que pedir el acceso y ese acceso se aprobaba de manera manual. Eh, y el cambio que hubo en estos últimos eh, meses es que directamente se provee acceso automático eh, y uno tiene que tener más de 500 ediciones, haber estado editando en los últimos seis meses en la Wikipedia, tener más de 10 ediciones en el último mes, eh, y, obviamente, no tener ningún bloqueo activo en ninguna Wikipedia, ¿no? O sea, que si uno está bloqueado por cualquier razón en, en alguna de las Wikipedias, bueno, eh, no puede acceder a esto. Y eso de los, las 500 ediciones, bueno, como que parece un montón, pero para todos aquellos y aquellas que somos wikipedistas, ya sabemos que eh, se consigue bastante fácil, en realidad, este, es eh, un poco sentarse y, y eh, editar un poco, digamos, ¿no? Y, bueno, estas son algunas de las eh, colecciones que pueden ver ahí, que, que a las que se tiene acceso. Pero, bueno, yo me voy a loguear directamente a través de Wikipedia. Y la primera vez que se logueen, generalmente les va a pedir, bueno, que autoricen el OAuth, el del, del login, digamos. Pero, bueno, una vez que lo hacen, no hace falta que, eh, que hagan nada más. Y acá eh, lo interesante también es como saber que uno puede marcar sus favoritos, ¿no? Ahí ustedes, si ven, pueden añadir esa colección a favoritos. Me imagino que Timbo debe tener algo similar, ¿no? Eh, no, no tiene favoritos. Tiene un historial ahí, tiene el, el, en, en el perfil de búsqueda, más que nada. Ahí. Ah, en el historial, ahí está. Sí, que lo que te muestra es las, las últimas búsquedas que hiciste. Pero no, no tienen favoritos. Bien. No, igual eso está bueno, pero bueno, acá uno sí, puede marcar, sí, eh, marcar sus su favoritos. Y bueno, estas son las colecciones que, que están disponibles. Eh, bueno, eh, la AES, eh, Alexander Street, bueno, casi todas las que están en ProQuest, uno puede tener acceso. Eh, obviamente, Cambridge University Press, eh, EBSCO, eh, también están, hay varias como de este tipo, ¿no? Más académicas. Hein online, que esta es muy importante para, por ejemplo, si uno está buscando eh, como eh, recursos le más legales, ¿no? Este, de, o papers más legales, revistas más, más legales. Hein eh, online está buena. Obviamente, JSTOR también tenemos acceso. Y acá, como ven, hay algunos que son eh, más... Eh, de acceso abierto. Eh, eh, por ejemplo, esta de Open Edition y algunas cosas de la OSD también. Eh, bueno, y estas son la, las colecciones que están disponibles. Eh, bueno, PNAS. Todo esto también depende mucho como del tipo de eh, material que nos interese buscar, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, el World Bank eh, eh, e Library. Ahí es interesante ver también cómo hay distintos recursos a los que podemos tener acceso que algunos, en el caso del Banco Mundial, algunas de las cosas que tienen las tienen en acceso abierto. Pero hay otras cosas que no las tienen en acceso abierto y esto está bueno porque eh, nos da acceso a todo eso. Y también hay colecciones específicas eh, disponibles, ¿no? Como por ejemplo, Ancestry, eh, eh, algunas de eh, Emerald, Group Publishing, eh, también tenemos algunas de Nature, eh, creo que está por acá. MIT Press, que bueno, MIT Press es lo mismo, ¿no? También tiene algunas cosas en acceso abierto, pero algunas cosas que no están en acceso abierto. Y a través de esto uno puede tener eh, acceso a eso. Y estas colecciones, lo que es interesante saber es que además eh, están como en, en, en constante desarrollo. Y eh, eh, están ahí eh, siendo como abiertas... Eh, eh, eh, perdón, están ofreciendo cada vez más. Y bueno, para eh, la búsqueda, esta es una, una de las búsquedas que hice yo en el último tiempo, este, pero bueno, uno podría, podríamos probar a, a ver buscar algo en, en español directamente, nunca he probado buscar algo en español, así que todo puede salir mal en este preciso instante. Este, eh, a ver, busqué ahí transición energética, a ver qué me tira. Y bueno. Lo que estoy, lo que estoy, lo que estoy, lo que estoy viendo, Evelyn, disculpame que te corte, eh, eh, Wikipedia al aire utiliza el mismo eh, Discovery que utiliza Timbot. Eso es lo que está ahí, es una instalación del EDS de EBSCO. Sí. Es el mismo que utilizamos sí, sí. nosotros. Ese, es el mismo, ¿no? Viste, por eso yo dije, me parece que esto puede estar interesante igual porque la tecnología sí, debe ser mismo, la lo, misma. Es, es lo mismo, entonces ahí lo que, lo que hace es integrar, este, nosotros igual tenemos una capa anterior al EDS que, que resuelve todo lo de lo Ampay de o lo de DoD y todo eso, pero después va, va a, esta, a esta interfaz, pero es, es la interface. misma. Y de hecho, ¿sabes qué? Voy a hacer un comentario también, ¿no? Lo que está bueno acá es que como esto está dentro de, del ecosistema de Wikimedia, me voy a poner un poquito, no, no mucho más técnica, porque tampoco crean que me da para hacer mucho más técnica, digamos, ¿no? Pero voy a hacer el comentario de que si de alguna manera quieren colaborar con el proyecto, acá bajan todo hasta el final, digamos, y acá hay opciones de traducir la biblioteca. Obviamente, acá están los términos de uso y la política de privacidad. Y también está el, el, o sea, el proyecto en Fabricator, ¿no? Este, que, como ustedes saben, es como el gestor de tareas y proyectos de, de, de Wikimedia. Entonces, yo imaginaría que acá, si, si uno quisiera, eh, primero, eh, eh, si tuviera algún problema con Wikipedia Library, este es el lugar en el que uno iría a manifestarlo. Pero además sería interesante también como pensar esto que decíamos recién, ¿no? De qué manera se podría sugerir como repositorios, eh, sugerir, digamos, como algún tipo de, de eh, eh, acceso o, a, o añadir capas, ¿no? Añadir el tema de los recursos abiertos. Y bueno, ahí vemos como todas las distintas eh, eh, issues que tienen abiertas en, en Fabricator, ¿no? Entonces, eso... Hasta que podríamos, casi que digo, lo, lo tiro ahí como idea, Constanza, de que podríamos hasta a, a armar alguna charlita sobre Fabricator, ¿no? Para los que no estén familiarizados. Porque todo este servicio de, de eh, que Wikimedia, la verdad que es fantástico. Pero bueno. estoy Bueno, y entonces acá, eh, lo que está interesante de Wikipedia Library también es como ver eh, todas las opciones que tenemos en materia de eh, refinar los resultados, ¿no? O sea, ven que acá me dice que estos son como lo que me devuelve con la lista que hice yo, pero yo si quisiera, podría, digamos, limitar también algo de la búsqueda, ¿no? Podría limitar solamente a que me provea cosas en, en texto completo, que bueno, ahí ya lo hizo por default, pero también podría pedirle, mira, solamente me interesan cosas que estén como eh, revisadas por pares, este... Y que estén, además, disponibles en la colección de la biblioteca. Porque a veces lo que está haciendo es simplemente eh, buscando a través de los servicios, pero no necesariamente me va a dar acceso al texto. Entonces, eh, si yo quiero, vamos, podemos hacer como limitar un poco esa búsqueda. Y le voy a decir que eh, solamente me muestre, eh, no sé, de 1,000, vamos a poner del 2000 al 2022, digamos, ¿no? Eh, y también, obviamente, tengo otros filtros que yo podría aplicar como filtrar por formato y filtrar por eh, base de datos. Y a ver ahí cuántas, eh, cuánto me devuelve. Bueno, me devuelve más o menos unas cinco páginas. Este, eh, con lo cual eso ya me ayuda a limitar mi búsqueda, ¿no? Este, un poquito al menos. Eh, y, bueno, ahí, obviamente, si yo quiero puedo ir y ver a, eh, el registro. Por ejemplo, vamos a entrar a este Transición Energética en América Latina y el Caribe, a ver qué me dice. Y, bueno, ahí me va como diciendo, el, eh, me ofrece el registro del, del, de, la, de la cita. Yo, si quisiera, además podría hacer como todas estas cosas eh, dentro de eh, mi, o sea, ya vea con mi usuario. Y me lo salvaría para que directamente, eh, si me interesa, eh, lo tome, ¿no? Y también me ofrece, eh, bueno, algunas herramientas más. Y, bueno, ahí, eh, si yo quiero, le digo PDF full text. Ahí donde dice PDF full text. Y ya me devuelve el PDF eh, directamente desde eh, EBSCO. Y, obviamente, si yo quiero, lo puedo imprimir, me lo puedo añadir a mi carpeta, me lo puedo descargar o me puedo descargar directamente el PDF eh, ahí como, como tenga ganas, y si no, acá también me ofrece la opción de eh, descargarme el PDF. Y además, interesa, otra cosa que es interesante es ver que en este caso, digamos, me está ofreciendo, bueno, la fuente, me ofrece el artículo específico que yo que a mí me interesaba, digamos, como tomar, pero además también me va diciendo, bueno, mirá que en esta... Eh, en esta búsqueda que hiciste, también eh, en esta revista, también están estos otros artículos, en el caso de que a mí me podría llegar a interesar. Eh, y eso es un poco, digamos, la, la Wikipedia Library. Obviamente, digamos, como ustedes ven en, el, en la interfaz, pueden hacer búsquedas tan complejas o tan simples eh, como, como quieran, digamos, ¿no? O sea, porque obviamente tienen las búsquedas básicas, ¿no? Keyword, o sea, palabras clave, título, autor. Tienen además la opción de ingresar a un tipo de búsqueda básica y a un tipo de búsqueda más avanzada. Pero bueno, acá es como un poco, el cielo es el límite en materia de cómo buscar. Eh, y siempre, recomendación general, está bueno como ir a lo más específico posible, ¿no? Porque dependiendo cuál es el tema del que ustedes quieran trabajar dentro de la Wikipedia, eh, ahí es cuán... <ríe> Cuán generosos van a ser con su búsqueda o cuánto la van a limitar este, para poder acceder a la información que más les interesa, ¿no? eh, Y quizás podríamos probar como alguna búsqueda un poco más específica. Vamos a buscar a ver energía solar en Uruguay, a ver qué me devuelve. Acá necesitábamos los tambores redolantes ahí. <risas> Me, me, me, me compré las matracas, pero me pareció que esta tela no era la mejor para, para, para eh, ponerla. Bueno, y acá está interesante también como esto, ¿no? O sea, entender que, que la búsqueda es, eh, de bibliografía y de referencias es siempre una estrategia conjunta y combinada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque estos resultados que estoy buscando acá, o que los resultados que me está devolviendo no están muy buenos. Eh, de hecho, casi que diría que son bastante pobres estos resultados. Y acá es donde yo, por ejemplo, casi que me iría a buscar directamente a Silo o, o a Colibri, que es el repositorio de la UDELAR, para encontrar algo más interesante. Si lo quisiera en castellano, ¿no? Porque vamos a hacer la prueba ahora de solar energy en Uruguay para ver qué me devuelve cuando hago la búsqueda en inglés. Eh, pero entender esto, no entender el conjunto de estrategias de búsqueda, por eso está bueno como ver eh, lo de Timbó también en este contexto porque, bueno, o sea, uno cuando busca no tiene que quedarse además con el resultado de Google Scholar solamente, ¿no? Porque a veces Google Scholar devuelve buenas cosas, pero a veces también está como muy enfocado en la forma en que el algoritmo de Google resuelve estas cosas y nosotros cuando estamos escribiendo artículos de Wikipedia queremos también tratar de eh, tomar otras cosas. Y acá, bueno, en, en inglés encuentro algunos resultados un poquito más interesantes este, y en parte me imagino que eso debe tener que ver con el hecho de que eh, eh, lastimosamente se publica mucha cosa en inglés en, en bases de datos eh, internacionales. Pero, sí. Eh, yo, con respecto a, te, te a hacer un comentario con lo que dijiste de Scholar. Yo lo que digo siempre, eh, Google Scholar re, re, recupera muy bien pero claro, el algoritmo lo ordena a lo que Google considera, y a mí lo que me da la sensación es que no tiene herramientas de, de, de, de filtrado. A no ser que apliques un filtro cronológico, no tiene todo esto que aparece acá que, es, que, que en realidad está diseñado con un, con un justamente con, con un objetivo de recuperación de información científica. Y se entiende que, que la información que está acá se le da a determinado tipo de tratamiento. Entonces, ¿cómo calcula, digamos, la relevancia temática? Es con otros criterios que los de un buscador todo propósito. Entonces, si bien Google, si bien Google eh, recupera muy bien y, y indexa, yo diría, que la gran, cantidad, la gran mayoría de la información, no tiene herramientas de gestión a la hora de que vos, digamos... Si vos te quedas con los primeros 10 resultados, está, pero después como que no sabes qué hacer con eso. En cambio acá vos puedes jugar con, las diferentes, con los diferentes tipos de búsqueda, con los operadores booleanos, con los filtros que te ofrece el sistema. Por ejemplo, los filtros temáticos que te ofrece el EDS o el que, que, que utilizamos la misma tecnología, van cambiando a medida que vos vas refinando. Por ejemplo, si vos, no sé si te ofrece ahí un filtro temático, eh, al lado dice refine Results, Abajo, eh, no, te dice por ratado. Bueno, ahí se ve que lo, ahí se ve que lo, lo eliminaron eh, por diseño, digo, o, o sea, los, los que armaron el EDS lo eliminaron, pero nosotros tenemos un filtro que es temático. Bueno, ¿no? Entonces, vos ahí lo que haces es refinar por, por temas que están en los descriptores o las palabras clave. Este y a ver, por ejemplo, si pongo transición energética en el Sí, nosotros siempre decimos que igual para la recuperación, ponele, eh, busca, mejor buscar en inglés, ponele, ¿no? o sea, vas a recuperar más, y ponerle colecciones internacionales, que es el que dispara el EDS, vas a recuperar sí, más. Inglés, y, sí. Sí. sí, en inglés siempre vas a encontrar más, pero... Yo, yo siempre digo que es preferible buscar en inglés y después filtrar en, por idiomas. Si vos fijas de ahí, vas a ver qué tiene, el tipo de recursos, nosotros tenemos todos los filtros activados tiene uno más abajo que es el de materia ¿no? si vos entras al de materia ah ahí está mirá. ahí vos por ejemplo puedes elegir puedes mostrar más ahí y te va, y te va a mostrar otros filtros todos los, los digamos los, los filtros temáticos entonces vos puedes elegir uno ahí este, y eso ya te cambia automáticamente la búsqueda porque ahora eso, esos filtros temáticos se aplican al otro, al otro al subconjunto menor digamos no entonces vos pones cambio climático claro. ahí y te van a aparecer otros temas por ejemplo o sea, ahí seguís escapando, digamos, de alguna manera. Y después lo otro que tiene. Eh, claro, pero además, acá lo que está bueno también, Nico, me parece que justo este está levantando como mucha cosa también de acceso abierto, ¿no? Sí, levanta de, mucho de, acceso de, abierto. Un... Sí. sí, levanta sí. mucho acceso abierto también. Este, y, porque están incluidos los índices también. Nosotros los incluimos hace tiempo ya. Este, ya te digo, nosotros queremos que llegue a la información más relevante. Y, y eso está bueno, ¿viste? Eh, pero se ve que, claro, el otro lo, lo, vos puedes habilitar esto, lo puedes diseñar, digamos. Quiero que aparezcan todos los filtros, no aparezcan todos los filtros. Este, pero, claro, todas estas herramientas, digamos, que son, digamos, estándares para los sistemas bibliográficos, no, los, no están en Google. Entonces, yo lo que quedo, Hay gente que le gusta mucho Google, nosotros lo, lo tenemos este, configurado, el Scholar. Este, pero no tenés toda esta parte de gestión, ¿no? Que te permite refinar, ¿no? O sea, vos ponele que haces alguna búsqueda que tiene miles de resultados y tenés que llegar a lo más relevante. Y estas herramientas son las que te permiten eso. Claro. Y esto me parece además que está buenísimo. Yo creo que esto es algo que le dan la tecla, ¿no? Porque a veces... Eh, el desafío con algunas de estas plataformas es que el, el usuario se siente como abrumado, ¿no? Y entonces te plantea, no, bueno, pero claro, Google Scholar le funciona, digamos, porque es una interfaz de búsqueda a la que están como muy acostumbrados, digamos, ¿no? Pero eh, ahí, claro, y después te dicen, no, estos, estos buscadores no funcionan porque me devuelven miles de resultados y entonces a mí eso para qué me sirve. Pero claro, vos después empezás a, a decir, no, no, pero mira que tu estrategia de búsqueda la tenés que armar, ¿no? Y, claro. Vos, vos a veces haces alguna búsqueda en, en Timbó o en, en alguno de estos tipos de sistemas y te devuelven un millón de resultados. Pero apl aplicaste cuatro filtros, uno cronológico, uno temático y uno geográfico y terminaste con 100. O sea, y eso lo aplicás acá en, en cuatro clics. Y lo que te decía es que, por ejemplo, es, es mejor a veces buscar en inglés y aplicar el filtro de idioma después. Viste que ahí dice idioma. Vos, vos vas ahí a idioma, ahí te dice lo que, de los resultados que ¿Cuánto hay en español, cuánto hay en inglés, cuánto hay en portugués o lo que sea? ¿sí? Entonces, Yo a veces recomiendo, digo, la búsqueda es en inglés, pero después filtra por idioma. Que, si vos haces claro. el inverso, si buscas de derecho en español, capaz que la búsqueda obtiene menos resultado, me da la sensación. Claro. No, y además es, está ese, bueno, ¿no? Porque... Uy, perdón, dale, decía. No, no, no, estaba ahí, si querías muy bicharlo, estaba ahí. Ay, ah, mira, y además te, te, te devuelve proveedores de video, interesante. Sí, ¿no? eso lo tenemos nosotros eh, configurado para que te devuelva así. No, y esto además está bueno porque quizás me parece que da la, la pauta como al, al ver que están usando el mismo servicio, digamos, no, también está bueno como comparar de qué manera el, el Timbo y el. Claro. Y la es, es, y y la, la, ver la tecnología es no. la misma, vos la puedes configurar de acuerdo a tus necesidades. Este, por ejemplo, nosotros tenemos configurado, ¿viste? Si buscaste Energy Transitions, ahí lo que te muestra, lo primero que te muestra es un... Eh, el sistema te dice, ah, ¿está buscando esta revista? Y muchas veces coincide. Entonces, por ejemplo, en algunas áreas, por ejemplo, si vos buscas Energy, la revista Energy es la revista más leída, más leída y más citada en, en, en el campo de la energía. Y hay otra que se llama Renewable Energy, que también es... es más, pero entonces te dice... El sistema le dice al usuario, ah, puedo estar buscando información, pero también esta revista, que es muy, muy importante. Entonces, como que él te da más, más, más opciones en ese sentido. Bien. No, está buenísimo y además me parece que ya mismo vamos corriendo a crear tareas en Fabricator para de Wikipedia Library, ¿no? Viendo ah, no, o sea, la comparativa. Muy, muy no, pero eso, esas decisiones pueden responder a muchos motivos. No sé, pero te ya te digo, el sistema es configurable y, este, y, y nada, digo, eso puede responder a diferentes motivos. Nosotros tenemos configurado así porque, bueno, la instalación que tenemos nosotros y, y, y, y, y, y, y, y, y las colecciones que tenemos no, no funciona así, pero, pero, pero la realidad es que el sistema, eh, el sistema que utilizamos nosotros, que de Wikipedia, ese es que utiliza las, las, yo sé, las, las bibliotecas del MIT, también muchas universidades, so, hay un par de soluciones en el mercado y este, y este tiene una... Una porción grande, digamos, de las mismas. es un bien, sistema bien buenísimo. potente. No, no, sí, eso está clarísimo, digamos, ¿no? O sea, y está buenísimo como saber esto, ¿no? Estas son es como dos estrategias de acceso distinto de distintos lugares, digamos, pero, pero como tienen. Estoy este complementario. Nosotros, por ejemplo, yo ahí en Wikipedia Library no vi que tuvieran ni SAFE, ni Science of Red, ni, ni Springer, que son Science of Red y Springer en ciencia, digamos. STM, lo que le dicen Science, Technology and Medicine, son como dos bases de datos muy fuertes. Tienen Nature, que nosotros no tenemos Nature, tenemos... Eh, bueno, tenemos el título, pero Nature en realidad es un grupo y publica 80 revistas de, de, de, de Nature, lo que se, se llama las Nature Branded Journals, que son Nature Climate Change, Nature eh, eh, Biomaterial, hay muchas. La gente conoce Nature, que es la más importante, pero hay como 80 revistas del Session Nature, ¿no? No, esto está buenísimo. O sea, yo siento que además esta conversación la podríamos seguir como por un montón ah, de lados. Sí. Porque, porque es como, viste, el mundo de, de, de la publicación científica. Y sobre todo de cómo nos ayuda a nosotros en nuestra tarea como wikipedistas, ¿no? O sea, que yo creo que ese es como el punto principal, digamos, ¿no? Y, y también entender qué rol jugamos a veces en traducir la ciencia local, eh, ¿no? Porque eh, ahí me parece que está como uno de los puntos más fuertes también, que es que, bueno, o sea, muchas de estas publicaciones, bueno, están en inglés, digamos, ¿no? Están en estos portales, eh, detrás de paywalls, y ahí como podemos jugar un rol bastante fundamental en, en también ir democratizando el acceso a la ciencia desde otro lugar, ¿no? Eh, desde más más divulgación a, a nivel regional que visibiliza la ciencia, digamos, más este, latinoamericana, este... Yo sé que Silo, eh, no, lo que es el nodo nacional nuestro eh, de, de acceso abierto es este cosechado por el cosechador regional que se llama la referencia, y así la referencia también va, está incluido en lo que es el índice de Entonces vos si, si tenés acceso a unpayable, accedés a, digamos, a, a, a todo eso. Tiene eh, que ver los otros índices, pero, pero bueno, este, hay un par de iniciativas a nivel regional, las más fuertes son Históricas, digamos, este. este es la Tindex, que en realidad es un, un, un directorio de, de revistas. Está Cielo, que es, es una iniciativa de acceso abierto de larga data de la región. La región tiene una tradición fuerte en lo que es el, el acceso abierto. Y ahora recientemente está todo lo que es Redalic y, y, y América con todo lo que es la promoción bueno, del acceso abierto, que también hay ahí hay, este, son bases de datos que, que, que tienen que tener en el, en el radar, digamos, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, yo creo que, que con esto estamos por, por hoy y además no te queremos robar más tiempo, Nicolás. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, gracias por... ustedes por la invitación y quedamos para el año que viene, si todo sigue como... Se cayó, creo, ¿no? Justo, justo. Yo ahí estaba compartiendo la página, pero voy a compartir de nuevo porque me quedó mal la URL. Eh, no sé, ahí te dejamos. De de, de... quise, quise, quise apretar, dejar de compartir pantalla y apreté de dejar el estudio. ¿no? Ay, <risa> yo de ahí Silo también para... Um... Eh, para, para ponerlo a disposición de quienes están mirando. Eh, y, y yo también, bueno. ahí, Coti, si podemos compartir ese link que dejé. Está, está en inglés el post ese. De, es un post que hizo Jake Orlowitz. Que, bueno, fue uno de los que empezó con esto de Wikipedia Library. Pero me parece súper interesante que es el de, bueno, esta idea de, sos un investigador sin una biblioteca, ¿qué haces? No? Eh, y ahí él, como sugiere algunas estrategias, eh, de más legal a menos legal, este, pero bueno, este es un poco como alguna de las ideas que estuvimos compartiendo hoy. Y bueno, agradecerte nuevamente, Nicolás, por, por haber estado acá. No, gracias por la invitación y bueno, quedamos para el año que viene. <risa> ya te enganché, ¿no? Te enganché. Vale. Buenísimo. <risa> Hasta chao. luego. Muchas gracias. Chao, chao. Que pasen bien.